Vamos a dar la bienvenida, quiero saludarlo al eh, concejal de La Paz, Lucio Quispe. Eh, Lucio Quispe ha llegado justamente al Consejo Municipal como representante del sector del transporte. Él ha trabajado prácticamente toda su vida, nos va a contar un poquito ahora justamente aquello, eh, toda su vida en el transporte, es un conocedor de la materia, pero además hoy en esta nueva faceta como concejal del municipio de La Paz. Lo hemos invitado porque queremos obviamente abordar este tema de lo que viene, lo que ha venido sucediendo durante la semana pasada con esta, esta suerte de de, de que se ha ido generando entre transportistas de La Paz y transportistas del Alto y que va a desembocar, entendemos nosotros, en una reunión para la que se ha convocado mañana aquí en la ciudad de La Paz. Eh, Lucio, muchísimas gracias por estar acá, un placer, bienvenido, es la primera vez que nos, nos encontramos en esta, en esta circunstancia de, de entrevistado y entrevistador. Un placer, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Bueno, querido gringo, un placer pues eh, volverte a ver después de mucho tiempo. Y bueno, estamos a tus órdenes, más bien agradecer y Estamos aquí prestos ya para cualquier situación. ¿no? ¿Desde qué edad en el transporte? ¿O ¿Hace cuántos años mejor? Uh, eh, Imagínate, estoy más de 26 años en el transporte, gracias a esto siempre tengo la infinidad de profesiones desde muy chico, de panadería, carpintero, albañil, y gracias a ello también estudié, gracias al volante, estoy más de 26 años en el transporte, por lo cual también ya eh, mi egreso a la sociología, también ahora estoy con la carrera de Derecho. Y me ha abierto estas puertas, ¿no? Y siempre con el volante, como tú dices. Correcto. Y estamos, sigue estudiando, aunque ¿Te acuerdas? más va tarde que nunca. ¿Te acuerdas, Luis, de tu primer viaje? Sí. ¿Cuál fue? ¿Dónde? ¿Cómo? <risa> sí, mi primer viaje ha sido, pues, a Tihuanaco, ¿no? Una vez. ¿A Tijuana? A Tijuana, sí. Mi contrato era ¿no? eh, con mi bus. ¿no? Y luego también... ¿Y eh, qué era? ¿en, ¿En un bus? En un bus. ¿En una eh, empresa? Eh, no, eh, tengo mi bus. tengo mi ah, bus ¿tu propio bus? Mi propio bus. Eh, Ajá. Tengo un Mercedes, que ya. actualmente lo tengo. ¿Que lo sigues teniendo? Que lo sigo teniendo, claro, no tengo que perder su esencia, porque gracias también es, es como un, una cábala que tengo, ¿no? no obviamente. Eh, sí, es... Y después de, de ese primer viaje a Tiwanaku, siguió seguramente una larga carrera en el transporte. ¿Por obviamente. dónde anduviste? ¿Algunos sindicatos? ¿Algunas empresas? No, mira, eh, gringo, gracias para hacer una cronología de la vida de mi persona, pues yo empecé en 18 de diciembre, ¿no? En el sindicato, 18 de diciembre del Alto. Ya. Y posteriormente me fui al sindicato de Son las dos instituciones que pise. ¿Qué, qué, qué rutas hacía el 18 de noviembre? 18 de diciembre. El de diciembre, era perdón. La autopista. Ah, la autopista. El 202, 218, 265. Y estuve ahí casi seis años. ¿no? Que son los compañeros tuyos ex, o excompañeros que ahora están justamente mente, con el tema. Exacto. En el, en el debate. Intercidad. En el debate. Luego, también Avaroa es intercidad porque tiene también líneas lig ligadas en el El sindicato alto. Eduardo Avaroa. Tienes. Como el Avaroa es el más antiguo de La Paz o el más antiguo es el litoral o el más antiguo es el San Cristóbal o el, el Villa Victoria. El litoral, es, eh, después viene Avaroa. Primero, primero, es, el primero es el litoral. Después es Avaroa, después es... Villa Victoria, San Cristóbal, Simón Bolívar... ...de acuerdo, o sea, te ha tocado trabajar en el segundo sindicato más antiguo de La Paz... ...exacto y ¿Y también... Qué, qué, qué unidad conducías en ese tiempo... ...es minibus... O sea, ...ah, minibus, minibus ¿Colectivo, sí, colectivo nunca... ...no, eh, después, ...el 2, por ejemplo, no... ...no, casi similar a eso es el bus que tengo, pero ya después... Eh, ...mira que yo he tenido en el 2005 un accidente... ...cuando, ¿te acuerdas que de los botellones de gas se echaba al tanque?... Hubo una explosión que sufrió mi carro, mi, mi persona también. Tuve un accidente de gran magnitud, era ¡Caramba! 200 metros a la redonda, por lo cual perdí mis dos vehículos y de ahí que me compré un Chevy, esos antiguitos como del 2, pero más cortos. Y de ahí eh, tuve que prestarme del banco y después me compré un bus, ¿no? hasta actualmente que estoy. ¿no? Entonces, eso ha sido tal vez la vivencia mía, ¿no? y como se dice, y decirle a todos de que, eh, hay veces tenemos las épocas de las vacas flacas y las épocas. Eh, y que Dios no te abandona, ¿no? Por yo me encontré en una situación muy lamentable cuando mis hijos eran pequeñitos, no tenía de dónde, ¿no? Iglesia de Dios, que en paz descanse mis papás, eh, me apoyaron bastante y ahí volví, volví ¿no? A empezar de cero. Y hoy por hoy me ves ya con mi bus, ¿no? muy al margen de ser autoridad electa actualmente. Tengo mi bus y bueno, más bien doy gracias a Dios que me ha desafortunado. Correcto. Le pregunté a Lucio cuando nos saludábamos, ¿cuánto tiempo ya estás eh, trabajando como concejal? Y él me dijo con precisión, eh, un año y cuatro meses me dijiste, cinco ¿no? Meses. Un año y cinco meses, ¿no? Te lleva la cuenta, está claro. En un año y cinco meses, frente a 26 años de transportista, ¿qué es mejor? ¿Es, ser, es mejor ser transportista o es mejor ser concejal de La Paz? un eh, primer balance te soy honesto querido Gonzalo este eh, gringo es pues ser transportista porque uno tenía la vida más tranquila, menos obligación obviamente, y aquí como concejal tenemos varios hay mucha, de, o sea, mucha demanda de los vecinos obviamente no, y lo más lindo de los vecinos y tal vez los que me están viendo, cada que te vienen los veo salir con la sonrisa con una esperanza y yo al menos trato de esa esperanza no de diluirla más al contrario quiero que esas esperanzas se lleven a cabo y hoy por hoy estamos haciendo algunas actividades en zonas alejadas que es Capellán y está Jinchupalla que la gente es muy noble no a Taipijauira, donde prácticamente dicen concejal todos los políticos me vienen a ofrecer nos vienen a ofrecer de Jinchupalla especialmente Dice, nos han venido a ofrecer N de cosas, pero hoy pobre nos han dejado. Nosotros nos hemos hecho este empedradito y no tenemos cómo hacer la canchita. Yo les he hecho un desafío, yo pongo el material y usted sobra de mano. Adelante lo van a hacer y obviamente espero contar con la presencia de tu canal. Eh, vamos a inaugurar ya el 14 de noviembre, y a más tardar. ...y obviamente vamos a festejar ese, ese logro que han he hecho ellos... no si bueno. nosotros le hemos dado muchos incentivos. ¿no? Buenísimo. Eso, ¿no? eh, el concejal Lucio Quispe, eh, por el hecho de su origen... ...no es cierto, él viene del transporte... Eh, ...se preocupa de los temas del transporte en La Paz, me imagino... ...es, es el tema número uno en la agenda, o, o no necesariamente. Eh, querido gringo, sí, la verdad, eh, hemos entrado en campaña... ...obviamente, como todo ciudadano, no he sido avalado por la Federación... ...obviamente, como un ciudadano común me he postulado en un puñado de transportistas, unos compañeros, donde me impulsaron ¿no? a postularme también, y gracias a la invitación del Negro Arias, eh, bueno, eh, postulamos y hoy por hoy estamos acá, ¿no? entonces para mí es pues un reto. no eh, Y lo que era ¿no? en las campañas, es decir, eh, mi propósito era el reordenamiento, o sea, hemos hablado a los compañeros, porque ellos desde un... Eh, desde que iniciado nuestra gestión, ellos veían caótica la situación. ¿no? Como te digo, yo empecé en minibuses, eh, daba, yo daba personalmente hace 15 años atrás, seis vueltas, como si nada, pero hoy por hoy dan tres vueltas, querido gringo. Ustedes realmente, para mí, eh, es, eh, para ellos es en desmedro de su economía, y tenemos que nosotros de alguna manera ver la posibilidad de fluir. Tú ves el congestionamiento vehicular del centro, ahorita vemos fluido, pero eh, a ver, ponte a mediodía. Peor cuando hay marchas, es un caos total. Imagínate, el 77% del transporte público está en el centro. Y se congestiona tanto que con decirte que tú tomas movilidad de plaza del estudiante, quieres ir a la Montes, pues llegas en media hora, en 45 minutos, por estas trancaderas. Y hay veces uno prefiere irse a pie, ¿no? Como ciudadano estoy hablando, prefiero irme a pie, pero ¿qué es de los, eh, de los discapacitados, de las personas de adulto mayor, de los niños que, no puede, que están apurados, no pueden llegar, ¿no? A su destino. Ese de acuerdo. Hubo eh, un primer momento, ¿no es cierto?, en el uh -huh. que justamente se, se empezó a, a configurar este escenario que... Hasta este momento, por lo menos mientras uno conoce esta información, es de un poquito de tensión aún, ¿no es cierto? Hay una tensión que está ahí, digamos, en este momento, entre transportistas de La Paz transportistas del Alto. Eh, uno de los momentos, diríamos, que empieza a generar esta tensión es el cabildo, ¿no? No sí. miento, no es el cabildo, es la, la, cumbre. Cumbre, la cumbre. Primer momento, la cumbre, ¿sí? Me rectifico. Sí. Es la cumbre del transporte a la que convoca el alcalde de La Paz, el señor Iván Arias, eh, indicando, eh, vamos a reunirnos acá, ¿no es cierto? Vamos a hacer una reunión en la que vamos a definir, entre otras cosas, reordenar el tráfico, ¿no es cierto? Reasignación de rutas, lugares de, de tránsito, en fin, restricciones por placa, eh, mejora de calles, etcétera, Todo lo que tiene que ver... con justamente con el tema del transporte público. Eh, iba todo bien, ¿no es cierto? Estaban convocados aparentemente todos los sectores, pero resulta que esa mañana en la que se iba a realizar el, la cumbre, la ciudad amanece bloqueada, el centro de La Paz amanece bloqueado por transportistas, ¿no? Una primera lectura decía que eran transportistas que de pronto de algún sector del transporte de La Paz no habían sido convocados por el alcalde y que, por tanto, estaban reclamando ese, ese descuido, ¿no es cierto?, o esa, o esa imposibilidad de poder participar y decían, queremos participar. Pero, claro, minutos después se supo la noticia de que eran transportistas del Alto, ¿sí?, transportistas que bajaron de la ciudad del Alto muy temprano, se, se situaron en diferentes calles de La Paz y empezaron a bloquear. Y tuvieron, sobre todo, como epicentro un edificio en el Prado donde se había anunciado allí se realizaría la, la cumbre, ¿no es cierto?, bueno, cambiaron de lugar la cumbre se fueron al cine 6 de agosto en, el, en ese primer momento se bloqueó el prado se bloqueó, bloqueó la san francisco etcétera cuando tengan imágenes pueden ponerlas cuando quieran compañeros eh, eh, y obviamente cuando se enteraron que la reunión la cumbre esta se había trasladado al cine 6 de agosto ellos eh, o parte de ellos se trasladaron también al cine 6 de agosto y allí hicieron esta manifestación donde hubo picos de violencia no es cierto uh, hubo gente que quiso ingresar al lugar quiso ingresar por la fuerza a, a la cumbre este ya la parte interior, este es el cine 6 de agosto, eh, donde se realizaba eh, esta cumbre, pero en la parte de afuera, ¿no es cierto?, transportistas del alto, que quisieron ingresar al lugar, ¿no es cierto?, quisieron decir, escúchennos queremos participar, etcétera, y bueno, esto desencadenó en algunos episodios violentos, se forzó una puerta del costado del cine 6 de agosto, eh, eh, llegó la policía, se lanzaron cosas, hubo pedradas, golpes, etcétera, bueno... Al final el hecho es que se produjo esta, esta lamentable eh, confrontación, no es cierto esta, esta violencia física que se produjo en determinado momento, que fue felizmente apaciguada por la policía y que eh, derivó eh, en, eh, en la molestia ¿no es cierto? de este sector que se consideró excluido y dijeron ¿por qué no nos toman en cuenta si nosotros también somos parte del problema? Inmediatamente después de esto, esto fue el miércoles, el viernes eh, eh, se realiza un cabildo, ¿no es cierto?, al mediodía en la zona de San Francisco, en la Ciudad de La Paz, eh, al, que con, al que confluyen o al que llegan, ¿no es cierto? Entiendo que son más de 30 sindicatos que, que trabajan aquí en la Ciudad de La Paz marchas mediante, ¿no es cierto? Van llegando, van confluyendo y bueno, hacen un cabildo grande, masivo, ¿no es cierto? Donde hay una gran participación de, de transportistas, eh, donde toman una serie de decisiones, ¿no es cierto? Una de ellas es crear una federación de la paz, ¿sí? sí. Eh, vamos a ir a hacer una primera lectura con el concejal Lucio Quispe eh, de eh, cómo él ha visto todas estas iniciativas. Primero, la cumbre, segundo, el tema del cabildo y una interpretación de si fue oportuno, si le parece oportuno, no haberlos tomado en cuenta a los transportistas del alto en estos dos primeros momentos. ¿Cuál es su criterio al respecto, concejal? Bueno, la, el reordenamiento, gracias por hacer esa lectura, querido gringo. Eh, la verdad, en primera, una cronología, sí, desde el mes de diciembre, nosotros ya íbamos insistiendo al alcalde, el reordenamiento. Pero un aditamento donde yo dije, ¿por qué no hacer una cumbre, no? Juntamente con los sectores sociales juntas vecinales, controles sociales, eh, asociaciones comunitarias. ¿Por qué no, no? La pregunta, ¿no? Y el alcalde, tanto el secretario de movilidad, decía, claro, tiene que ser de esta manera, eh, lo haremos. Entonces, había plena predisposición. Y yo te comento por qué en meses, eh, querido gringo, es pues desde enero. Yo siempre tuve una buena relación con los dirigentes actuales, con Edson Valdés, Walter Ponce, que es de... La central única. Ellos yo, son transportistas de La Paz. Exacto, son dirigentes a nivel departamental, Edson Valdés. ...el, el De la central única es de La Paz, es Walter Ponce, el ente técnico. Decimos, yo les dije, mire, estén elaborando un plan de reordenamiento, hermano, vamos a proponer, vamos a Porque sabes, Ringo, tú sabes que en la anterior gestión, lamentablemente, eh, no se nos tomó en cuenta el transporte. Siempre eh, hicieron políticas. ...así arbitrarias, así como se... ...dictatoriales, nos imponían... Nos... ...tú sabes más que nadie... ...los ciudadanos saben que tuvimos... ...conflictos, ¿no? en las, eh, ...con Burgos, hasta incluso queríamos... ...sacarlo a patadas, discúlpame el término... ...por no consensuar con nosotros... ...por no ponernos de acuerdo... ...por ello dije, ¿qué mejor plantear... ...soluciones de los transportistas... ...juntas vecinas, controles sociales... ...todos los actores que están acá, ¿no? ...y porque de alguna manera tenemos que nosotros ser conscientes de que el transporte es conflicto eh, está conflictuado en el centro de la ciudad y es por eso que nosotros no es no es tanto así que se diga que nosotros no o sea nosotros no hemos invitado al sector de la interciudad, más al contrario mi persona, antes de un día, los convoqué a mi oficina, conversamos y ellos venían otra con otra lógica. Ah, nos van a restringir, nos van a, ya no nos van a dejar entrar a la ciudad, van a plantear el plan Margarita, que la, va de doble restricción. Yo les he dicho, compañeros, quítense de la... yo les garantizo como ex interciudado, o ex transportista de del interciudad, yo les garantizo que no va a existir la doble restricción, no va a haber plan Margarita. Son, no es vinculante, querido gringo, es pues, esta reunión nos iba a decir qué es lo que vamos a hacer, más o menos iba a eh, dar un consenso, qué es lo que vamos a plantear como primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Lo primero que hemos agarrado y se ha consensuado es pues, la primera etapa, es el tema del centro de la ciudad, del Prado, Mariscal, Santa Cruz, Desintox descongestionar descongestionar, perdón, eh, descongestionar el tráfico y es el propósito, ¿no? la CAMACHO, el centro, de que algunos sindicatos propongan y también la alcaldía tiene propuestas y es por eso que ya han propuesto, tiene, ya tenemos una tarea de reordenamiento y eh, como ellos lo han llamado revitalización de rutas y recorridos, que eso consiste en tal vez sacar una línea, un dígito, por decir a las a paralelas ¿no? para que un poco cada sindicato dé un granito de arena para descongestionar el centro. Esto es para el transporte de La Paz. Exacto. Un pero, acuerdo para el transporte exacto. de La Paz. Pero yo les con en ese contexto les expliqué eso a, a, los, eh, a la comisión pero se vinieron todos los de los sindicatos de la intercidad para escuchar. Me, claro, refutaron, intercambiamos opinión pero ellos mismos nos dijeron ya está bien eh, se salieron, teníamos que tener una reunión al día siguiente con el alcalde. Obviamente, el alcalde que tenía una agenda muy apretada, yo les dije: después de la cumbre, vamos a convocar a una reunión. Después del cabildo. Claro, claro, no, después de la cumbre, porque ya, ya era la cumbre, ya. pero ellos creo que ya uh, escucharon los audios, no Vieron los mensajes que me llega, como también son ex compañeros, que ellos estaban dando otra información que nos va a hablar? El mismo discurso, doble restricción, no, no nos van a dejar entrar al centro, va a haber plan Margarita, qué sé yo, infinidad correcto. de cosas, eh, no el, negativo. Correcto. Eh, Lucio, ¿qué se definió finalmente en la cumbre? ¿Sí? En la cumbre. Primero, y antes de, de pasar el tema, ¿los convocaron a los dirigentes del sector del transporte del alto a la, a la, a la cumbre que hicieron sí. en el Cine 6 de agosto? ¿Estaban convocados? sí. Yo les digo con veracidad, estaba convocado públicamente, inclusive Walter Pons que es de la Central Única, estaba en esa reunión que te dije, en una antesala de un día, estuvo ahí con Pero él. Pero no fueron a la zona no del 6 fueron, de agosto. No fueron y Yo les digo, yo no es vinculante, no se toma determinaciones así, como se dice, ya, ya no más. Esto se hace y no se No, es como unos títulos, ¿no?, de unos temas que se va a tratar en las mesas de trabajo. De acuerdo. ¿Por qué no fueron los transportistas del Alto a esta reunión? ¿Cuál es la hipótesis? Eh, Para mí, eh, de verdad, sincero, no, como muy personalmente hablo, yo conozco el tema de las rutas, recorridos sí. del Alto de acá. Soy muy, discúlpeme de ser jactancioso, pero eso me gusta, conozco el tema de todo ¿Ya? el área metropolitana, el Alto, estimo de que ellos no quieren cambiar, o sea no quieren sugerir, dan largas, dan largas, ¿por qué te digo esto, querido Ringo? Un año y cinco meses, tú dices, el alcalde dice, a ver, eh, Lucio, respuestas, ¿qué hacemos? La revisión de la 457 de rutas y recorridos, cuartos intermes, cuartos intermes, mira ya hemos llegado a los un año y dos meses. Hace tiempo atrás no hay resultado no hay respuesta. Todo es cuarto interno, nadie quiere ceder. Todos los sindicatos Correcto. dicen, ¿cuál es la lógica? Dicen, ah no, eh, todo, todo estoy de acuerdo, pero que no toquen mi sindicato, sus roots. No, Imagínate si tienen todos esa lógica. Claro. No, no vamos a cambiar, todos tenemos que poner el claro. planito de arena. Está claro. ¿Qué se decide en la cumbre? Entonces, en la cumbre a la que fueron invitados, según sí. la información que tiene sí. el concejal Lucio Quispe, fueron invitados los eh, representantes, los sindicatos del alto, pero no acudieron, ¿no es cierto?, no participaron y ellos más bien respondieron con una marcha en la calle, Exacto. ¿no es cierto?, ese mismo miércoles en la mañana, que no querían que haya cumbre, insistían en que se consensúe, etcétera, etcétera. ¿Qué se definió finalmente en la cumbre, así, en rasgos generales, que podría, pero sobre todo poniendo el foco, Lucio, en lo que podría eventualmente afectar a los transportistas del alto. ¿Qué de lo que se ha decidido o cuánto de lo que se ha decidido en esa cumbre afecta al transporte alteño para o, o interciudades? ¿no? Para nada, querido. Simplemente en la cumbre se ha decidido que cumplan su ruta. Los vecinos dijeron que ya no nos voten, que ya no hagan trameajes. Tú tomas de la ceja, vas hasta la... ¿Quieres ir a Villa Armonía? Que hay rutas en Villa Armonía. ¿Pero qué hace y no me va a dejar mentir la ciudadanía, los votan, digamos, si vale el término, los dejan en la garita, servidos. Aquí nomás, y el, el usuario tiene que tomar, el ciudadano tiene que tomar otra movilidad. En la autopista, todos bajan pers, no van a su destino. Es los, los vecinos, los ciudadanos están cansados, no nosotros queremos tener como antes. Un, cuando yo al menos estuve en Intercidad, era pues de, iba de Alto Lima hasta el Cinebro, o sea, iba de, digamos, el, el satélite a Estado Mayor o el Tórax. O sea, de parar, de parar. Exacto, hoy no se hace. ...simplemente nosotros no se ha definido nada, ahora lo que tú me dices es revitalización de las líneas... ...en eso en qué consiste, en revisar cada línea, decir esto, ya no queremos piqueras, si tú vas en la noche al centro... Parece cada esquina centros de paradas, ¿no? O sea, ahí están y hay congestión, hay congestionamiento vehicular. Imagínate en la noche. Lo hemos visto en El Alto y también lo hemos visto en San Francisco, ahí, por ejemplo, o sea, que es uno es, de los lugares, ¿no? Es como si estuviera una enfermedad que estuviera ya, eh, como hongos ya está apareciendo. Imagínate, vamos a tener con esta situación caótica, imagínate aquí a cinco años vamos a estar colapsada la ciudad ya comparadas ¿no? en Correcto. cada esquina y eso es lo que queremos evitar, por eso nos hemos invitado y mañana te es revitalización. La ampliación de la restricción, querido gringo, es no, que no se diga a dos días, eso es difícil, es para mí anticonstitucional, es un día basta, pero... Tú sabes que la restricción acapara hasta cierto lugar, pero ahora tú ves zona sur, las villas, igual están congestionadas porque los restringidos todavía pueden circular, pero hoy por hoy se plantea que ya se amplíe a nivel la paz, digamos, Y el área de sigue. restricción. Exacto, totalmente, cosa de que ya de se desintoxique ¿no? el Correcto. congestionamiento. ¿Se ¿no? ha establecido más o menos qué, qué perímetro sería ahora o, o eso todavía no está definido? Eh, en las mesas de trabajo se va a trabajar. Se va a definir, desde... todavía no está definido. Es como te digo, son títulos. Pero ¿no? en este momento no está definido. No está definido. Perfecto. Ahora mira, el, el transporte de car tanto las empresas de Coca-Cola, de otras empresas, descargan a lo que ellos quieren. ¿no? ¿En el horario? En el horario. Ahora también entran de mudanzas, de cervezas, qué sé yo, van a tener su horario. También han pedido los vecinos, que no pueden circular cuando a ellos les cante o les dé la gana. Tienen sí. que tener horarios específicos. Que estén. Ahora otro. El tema de los parqueos, tú ves en el centro de la ciudad, especialmente en la troncal, que es el Prado, la Mariscal Santa Cruz, hay parqueos, o sea, están parqueados los carros que también son una de las razones que hay el congestionamiento. Mira, hemos visto en los tres puntos que de alguna manera son, hasta tú, a ojo de buen cubero dices, claro, eso es, hay que revisar, hay que ver. Ese es el tema fundamental que se Perfecto. va a tratar en las mesas de trabajo. Perfecto, muy bien, eso es cumbre. Eh... ¿Por qué van al Cabildo? ¿Cuál era la idea de ir a un Cabildo después de la cumbre? Si en la cumbre se había avanzado, ¿por qué ir al Cabildo? ¿Cuál es la idea? Es que yo te digo, querido gringo, el tema principal, yo estando ya como transportista, te voy a hablar, es que ya la gente de la ciudad, de los sindicatos del centro, o sea, de la ciudad, están cansados de que sean ya... del alto hay un lineamiento. En este último, el compañero Víctor Tarqui asumió como... Segundo hombre de la confederación, pero ¿qué es? No se les toma en cuenta hay ninguna decisión. Además la, hay una federación departamental que está encabezada por Edson Valdés, después viene la federación andina. Aquí no tenemos ¿no? una federación de la paz que se encargue los problemas internos. La federación andina es del alto. Del alto pero que está Y en La Paz no hay una federación. No hay una federación. O sea, pues hay bien. una nacional que sería la primero de mayo. Exacto, esa sería la madre, como se dice. Eh, luego estaría la Federación Andina. Aquí no tenemos a la Federación de La Paz. ¿Cómo es posible que la ciudad de La Paz no tenga cuando... Aquí ha sido el nacimiento de la Federación Departamental. Tú sabes, y tú me preguntabas en antesala, es pues Litoral, Avaroa, uh -huh. Villa Victoria, San Cristóbal. Los tradicionales sí. han nacido acá y... Ella, Menester, que aquí nazca también, un, en primer instante, la Federación Urbana, para ver temas coyunturales, porque Edson Valdés tiene tantos problemas entre provincias, yungas, tiene problemas nacionales de gobernación. Entonces, creo que no le alcanza el tiempo. Hay un ente técnico que no tiene el mismo peso que una federación. Ya. A eso te digo. ¿no? es una demanda, el Cabildo viene ha pedido de las bases. De hace mucho tiempo, querido gringo, es desde el 2004, se han hecho los intentos, no se ha dejado, no se ha dejado, y a la final han, la gente se ha autoconvocado y hoy por hoy se ha llevado el a cabo el cabildo y han determinado conformar su federación urbana, Chuquiagomar. Correcto. Entonces, es en términos de quiebre, porque mucha gente dice que es una suerte de paralela que han generado, ¿Hay un quiebre? Porque antes había una solo, un solo ente matriz, digamos, y ahora con esto se fractura, se quiebra, eh, divide, no divide al sector. ¿Es así? No, sí definitivamente no, gringo, porque en el alto no se ha fracturado la federación. Tiene una federación andina que trabaja con su alcaldés, que coadyuva, y aquí coordinan. ¿no? Y aquí va a haber la federación urbana que va a coadyuvar con el alcalde, con todo. Y aquí está la federación, que es el padre de los dos. Entonces, no hay por dónde decir quiebre, para no existe esa paralelo. Y nosotros, eh, yo al menos digo, al menos mi percepción, no están marginados ¿no? el tema de la intensidad, más al contrario, trabajar conjuntamente, y ese es el mensaje que han mandado en el cabildo, tal vez hasta en, el, en los eh, que han eh, vertido las palabras que han medido muchos compañeros, somos uno solo del volante, y acá ATEL tanto sindicalizado, tú sabes, conoce transporte libre, uh -huh. sindicalizado, pues simplemente la razón social nos divide. A la final tenemos la misma vivencia, convivencia, somos choferes, ¿no? De Entonces, acuerdo. Esa es la federación. Esta, esta federación que nacería, ¿cuándo nacería? ¿Ya tienen un plazo? ¿Han previsto algo? ¿Van a elegir a su directiva? Es decir, ¿cuándo, ¿cómo más o menos sigue el cronograma para la creación de esa federación? Bueno, el cabildo ya ha determinado eh, sus puntos principales, ya se ha conformado la federación para ellos y es el nacimiento el 14 de octubre, y solamente van a esperar el reconocimiento que les ha prometido, indican ellos, el compañero de la confederación, que es a nivel nacional, Lucio Gómez, que les va a reconocer, les había comprometido reconocerles, simplemente eso, y sigue van a estar en senos de la confederación eh, de choferes, también la federación, sigue van a estar solamente, esto es una federación que tiene como el viacha, como tienen los yungas, tienen sus federaciones, ¿no? Perfecto. Y eso no podemos decir que son paralelas, ¿no? Muy bien. Eh, Lucio, eh, para mañana el alcalde ha convocado a las 5 de la tarde a los dirigentes del Alto. Eh, sí. eh, entiendo que van a acudir. Eh, eh, por lo menos hasta donde conocemos, ellos han aceptado esta invitación. ¿Y uh -huh. qué va a pasar en esa reunión? ¿Cuál es la idea? No, la idea es, eh, si no han podido venir a la cumbre, primero no podemos, eh, como se dice, no podemos tolerar... Eh, de alguna manera esos desvanes, ¿no? se han desbandado, ese, o sea, pa, prácticamente han agredido a ciudadanos de a pie, han dañado el ornato público, privado... ...también tiene que haber responsables... no? ...seguramente el alcalde está tomando acciones... ...y bueno, si se sientan a dialogar... ...aclaramos diferencias... ...yo creo que se va a llegar a un buen término... ...porque el alcalde quiere recibir sugerencia de ellos... ...cómo vamos a descongestionar... ...sumarlos a, los, a las meses de trabajo... ...los que están, son los operadores... ...los que vienen del alto para acá... ...sumarlos a esta propuesta... ...y así todos conjuntos... ...porque no olvides que, como te vuelvo a reiterar... ...antes era pues el, la secretaria de que imponía, es la palabra, imponía. O sea, le decían que vayan por esta Unidos y tienen que ir. Mientras ahora buscamos consenso, buscamos que sean parte de la solución y ese es el tema principal que yo personalmente cuando era dirigente me sentía eh, más bien aislado cuando me imponía pero cuando me toman en cuenta pues yo me sentía tranquilo porque mis padres también se sentían satisfechos. de acuerdo Lucio eh, eh, cuando tú hacías transporte interciudades no es cierto eh, ¿qué, qué tramo solías hacer en el sindicato 18 de diciembre ¿no? qué tramo hacían ustedes digamos de dónde a dónde iban de satélite de, de satélite Don Boscos, autopista hasta hospital Torres al ¿no? hospital del Torres tórax. Torres tórax. también Teníamos de Alto Lima, Cancha Alambrado, teníamos hasta el Cine. ¿Tú, ¿Tú dónde vivías? Yo eh, siempre viví en la ciudad de La Paz. Tú eh, vivías en La Paz, en pero la... Eh, trabajabas entre El Alto y La Paz. Exacto. ¿Tus hijos a qué colegio iban? ¿En un colegio en La Paz o a un colegio en El Alto? Eh, en La Paz. En La Paz. En La Paz. En la Paz. Correcto. Estaban justamente en San Luis. ¿no? Correcto, en el colegio San Luis. Bien. O sea, tú en síntesis eh, desarrollabas buena parte de tu vida en La Paz y tu actividad, diríamos, del transporte te llevaba a la ciudad del Alto. Exacto. Eh, ¿Tú en alguno de los dos lugares te sentiste dueño de casa o inquilino? Yo, la verdad, eh, no, más bien al contrario, te digo de que en la ciudad de La Paz, gracias a mis papás, tengo la casita, pero en el alto yo tengo mi casa, ¿no? O sea, en el alto. Pero digo, en términos de ciudadanía, ah, o sea, ya. ¿tú a quién pertenecías en ese momento? ¿De dónde eras tú? De La Paz, de La Paz. O sea, ¿no sí. eras salteño? Eh, no, o sea, yo digo, del de, Departamento de la Paz es ah, uno. del Departamento de la Paz. Es uno solo. De acuerdo. Ese. Ahora, por, yo estoy contrario a que el alcalde diga eh, eh, dueños de casa, inquilino, eso sí. Eh, por ahí un poquito iba mi exacto. pregunta, porque nos dejó bastante. La verdad es que, además de preocupados porque es una, una forma de dividir a la gente, ¿no es cierto? Decirles, estos son de la ciudad, estos son ciudadanos de primera para nosotros y estos son de segunda porque son inquilinos. Yo creo que fue una frase desafortunada, ¿no? Sí. Por decirlo menos, no sé si ustedes se lo han transmitido hacia el alcalde. Yo personalmente, ¿No? querido eh, gringo, ayer he tenido con él, ha habido un poquito de molestia, porque no se puede tratar así. Yo tampoco, personalmente te hablo. Si tú dices alguna cosa, yo no puedo ser responsable de lo que tú digas, ¿no? Entonces, yo al le dije, yo no estoy de acuerdo con eso, alcalde, porque no se les puede tratar de inquilino o, o dueños de casa, porque al final el departamento es uno solo, ¿no? Y nuestra ciudad, eh, tenemos muchos, muchos van a trabajar al alto, también los, los del alto van a... Somos hermanos, ¿no? Y no nos podemos fijar en quién es dueño, quién es inquilino, más al contrario, hay que trabajar por el bien común o los ciudadanos, y todos los compañeros, nosotros, yo al menos me identifico con el transporte, con mi solidaridad también, por eso también yo he insistido en que se los reciba, que se los escuche, es bueno escuchar, querido gringo, no Necesario. es bueno. Y yo al menos voy a, voy a seguir hablando con el alcalde, porque esos términos, hay veces como un término provocador, no personalmente te hablo, y eso, esos temas a veces se nos escapa personalmente a mí, porque es muy diferente ver de afuera no este tema de Uy, qué está pasando con el alcalde. Pero eh, ten por seguro que yo ya me he dado cuenta de ese tema, porque yo ya te lo he adelantado, te he dicho, no yo al menos no estoy contrario a eso, porque hay veces los compañeros... Eh, ...pueden estar ya resentidos de eso... ...pero más al contrario... ...aquí tienen a mi persona... ...el quien va a mediar para cualquier... Situación. ...correcto, la alcaldesa de Bacopa dijo... ...que también iba a buscar un acercamiento... ...con el alcalde Arias... ...para limar justamente este tema... ...para que quede claro... ...pero ayer me que, dijo... Que, ...perdón que, gringo... Sí, sí. ...el alcalde conversé con él... ...estuvimos ayer en una actividad... ...me dijo que no recibió... ...ningún tipo de invitación de la alcaldesa porque justamente tuvimos ese evento y fuimos juntos y me dijo que no no recibió ningún tipo pero sí él está eh, está dispuesto no tiene razón me dijo pero Ahora vamos a hablar precisamente, en unas horas Correcto. más vamos a hablar. Quizás ¿no? por, en atención justamente al, al despropósito que ha significado referirse de esa manera al transporte, lo que correspondería en nuestro criterio es que él la llame a la alcaldesa, ¿no? porque uh -huh. él se ha referido a los inquilinos, a los alteños como inquilinos, ¿no es cierto? En el caso sí. particular del transporte hay que decirlo, Exacto, sí. ¿no es cierto? Y no, no ha sido afortunado, yo creo que el propio alcalde si tiene un mínimo de... de de, de autoanálisis, de reflexión y de, de mea culpa, pues tendrá que admitir que eso fue un desacierto, referirse de esa manera al transporte del Alto como, como inquilinos, ¿no? No, no ayuda absolutamente en nada, seguramente él tendrá que llamar a la alcaldesa para decirle, mira alcaldesa nos reuniremos, entiendo para que hay claro. una molestia, etcétera, y bueno, seguramente se zanjará, esperemos que mañana a las 5 se haga una buena reunión, que ojalá los transportistas del Alto salgan satisfechos, que ojalá todo eso, todo ese acuerdo signifique una mejoría en el tráfico y un alivio para, para, el, para el tránsito ...porque además de causarle demoras a la gente, a los pasajeros... ...sin duda, como decía bien Lucio en determinado momento... Eh, ...tampoco es ya tan negocio para, para el transportista... ...que antes hacía seis vueltas y producto de las trancaderas... ...y los congestionamientos, solamente hace cuatro... ¿no? ...es decir, sus ingresos se ven disminuidos... ...producto justamente de esta situación caótica que vive la ciudad... ...ojalá se llegue a buenos acuerdos, ojalá se pueda... Eh, ...sin violencia y sin ningún tipo de lenguaje que pueda lastimar a los otros... ...se pueda avanzar sin agresiones, por supuesto, eso es lo que se quiere... Y se pueda ir a un escenario mejor. Eh, no va a ser fácil, no va a ser fácil porque la ciudad es chiquita, ya no hay donde crezca y la cantidad de vehículos lamentablemente sigue creciendo. Ayer me fijé una estadística de los importadores de autos que dicen con pena, este año ya no vamos a importar 60.000, solo 50.000. mil se imagina usted meter 50.000 carros, ¿no? no no, todos son de La Paz, por supuesto, no, tienen, no todos vienen a La Paz, pero solo pensar nomás en tener que incorporar una cantidad de 10.000 mil, 15 mil vehículos en La Paz, ya imagínense dónde van a acabar estas pobres calles y avenidas que ya no dan más. ¿no? Eh, Lucio, muchísimas gracias, ha sido un placer y nos va a encantar poder reencontrarnos para, para ir viendo cómo avanza este tema del reordenamiento del tráfico en La Paz. No, más bien a ti, gracias, querido gringo. más al Tú has hablado una etapa de los... Eh, de las movilidades que van a ingresar. Yo te digo, también es uno de los pedidos de la cumbre, que hagan, se gestione ante el gobierno central, para que ya no ingresen más vehículos. Imagínate tanta facilidad, hasta con mil dólares ya tienes tu vehículo y... ¿Qué es demanda que trabajen, trabajen y que colapsan la ciudad? ¿Y aquí, dónde va a entrar más vehículos? Estamos más, casi 400 mil vehículos, imagínate, es terrible, ¿no? Y más bien eh, agradecerte a ti y agradecer a este canal por darme esta cobertura tan amplia y tal vez hacerme. ...hacer una cronología de mi vida como transportista... ...y bueno, estamos prestos siempre, querido gringo... ...a estar presentes cuando tú nos convoques... ...para aclarar no simplemente estos temas... ...sino hay otros eh, temas inherentes... ...con las juntas vecinales... ...los trabajos que estamos haciendo... ...espero también tener esa cobertura... ...muchas gracias de verdad de corazón, querido gringo. Al contrario, al concejal Lucio Quispe... ...le agradecemos la gentileza que ha tenido... ...de venir a compartir estos minutos con nuestra audiencia... ...para tratar de explicar, ¿no es cierto?, en detalle... ...en contexto, qué es lo que ha pasado... Con con el transporte, qué es lo que va a pasar y esperemos, insisto, que sean mejores días para todos y para todas. Para los transportistas, obviamente, que puedan seguir encontrando en ese, en esa, en ese trabajo, en esa fuente laboral, la salida para llevar adelante su, su economía, la de su familia y, por supuesto, los pasajeros, que se les pueda garantizar un buen servicio, ¿no es cierto?, eficiente, rápido, eso es lo que se quiere. 7.48, vamos a correr a la pausa.